Muy buena MasterCrafts Capos, bienvenidos. Bueno, en este video vamos a mirar algo. Vamos a ver si realmente es mejor usar una TV de 32 pulgadas a un monitor, chicos. ¿Cómo sabemos esto? Pues muy fácil, pues haciendo lógicamente el cambio. Estoy ¿sí? poniendo este aquí. Y este, pues desahuciándolo, vendiéndolo, yo que sé. Eh, les recuerdo que si escuchan algún ruido, tengo las puertas abiertas de mi local. Así que bueno, chicos, voy a mostrarles un poco cómo se ve mi PC cuando lo estoy jugando. o yo que sé, trabajando con el monitor, la verdad no es un tamaño muy grande. Acá le muestro mi palma a la mano, pero bueno, esto tampoco es que sea muy grande. Es un televisor, si no mal de 18 pulgadas, si no me falla. Bueno, televisor, monitor, todas las funciones, mejor dicho, HDMI, VGA, RCA y, y televisión análoga. Así que, bueno, chicos, vamos a mostrarles un poco de cómo, cómo es trabajando en esto. Así que vamos a empezar viendo videos. Voy a ponerlo el celular en un trípode. Bueno, chicos, aquí tenemos. Vamos a poner un video para que vean normalmente el ángulo que tenemos. Como les digo, veas, su mi mano. Yo mido unos 70 eh, Acá lo comparo con el teclado para que vean qué tan grande es, chicos, eh, para que vean cómo es. Entonces, bueno, vamos a poner un videito bien bueno, yo que sé, del Curioso Roll, puede ser. Bueno, y tenemos el video del Curioso Roll mostrando el sobre de AdSense Así que vamos a verlo para que vean cómo se ve podrán notar que la imagen es buena chicos es muy muy buena imagen la verdad lo debo decir si en el celular se ve así créanme que en persona se ve mucho mejor vamos a ver un video que tenga más movimiento para que vean un poco más de detalle bueno chicos ahí tenemos el video de trulles el último que subió sobre curiosidades del gta 5 para que lo vean ahí como podrán notar pues como les decía tiene una resolución buena este monitor y pues el tamaño para normalmente editar, trabajar y eso Me parece que sí está un poco pequeño, ¿sí? Eh, entonces chicos, ¿qué vamos a hacer ahorita? Yo les he mostrado videos de cómo es cómo les, Pues acá, bueno, acá tiene recortes a los bordes Así que bueno chicos, voy a pasar a un juego Para que vean qué tal, cómo se ve Y pues les muestro más detalles bueno chicos, he puesto el PES 2021 Vamos a jugarlo con la mando de la Xbox 360 Este juego lo he puesto porque tiene muy buenos movimientos y gráficos Bueno, porque recuerden que yo tengo una fantástica RX 560 Que la queden por acá Así que por eso he decidido poner este juego chicos La verdad me encanta también el PES Siempre me ha gustado desde que empecé a jugar el 2013. Así que bueno, vamos a probarlo un poco. Vamos a jugar. Lógicamente voy a poner las partes más relevantes. Las ocasiones de juego más importantes de gol. Entonces bueno, juguemos y miramos qué tal es el cambio. Chúpate esa, te Ah, bueno, lindelo. Están ¿eh? ah. <tose> asustados, chicos. Bueno chicos ya habiendo visto de qué es capaz este monitor Sankey como podrán notar la imagen si sí es buena en HDMI da muy muy buena imagen Pero bueno chicos es hora de montar el televisor de 32 pulgadas a ver si mejoramos y lo mismo simplemente es tamaño y no más Así que vamos Bueno, chicos, ya tenemos listo el televisor. Ha sido muy fácil pues ponerlo. Simplemente es conectar el cable de HMI y el de corriente. Vamos a encenderlo a ver qué tal. Listo y encendido. Quiere decir que si llegó bueno el televisor. Pues luego, porque hay televisores que se dañan en el camino. A esperar. Eh, listo y dado. No tenemos cable aquí. Vamos a poner un HMI. Y listo, chicos. Ahí tenemos la imagen. Vamos a configurar la resolución. Bueno, se hace por aquí. Vamos a escritorio. Vamos a configuración de pantalla. Eh, vamos a darle eh, a esta recomendada que nos dice. Bueno, chicos. No sé, no me convence mucho este modo, pero creo que es el mejor por el tamaño. Vamos a ver si hay otro. Bueno, bueno, se nos acaban las opciones, chicos. Definitivamente recomendados es este y ese se va a quedar. Pues si se ve bien, eh, he perdido la, el orden, pero pues será fácil. Simplemente los juegos se si van acá. Bueno chicos, algo importantísimo para la definición cuando montamos un televisor en vez de un monitor Es tener en cuenta la definición en el sentido de contraste, brillo, nitidez y todo esto Bueno chicos, vamos a cuadrarlo en diversión Aquí en modo imagen, chicos, tenemos diversión. Creo que es la mejor, normal. Creo que ha sí, un poco más opaco. Vamos a dejarlo en diversión. Luz de fondo, si está al máximo. Contraste máximo. Brillo, creo que por esta en definición, chicos. Vamos a ponerlo al máximo para que vean la diferencia y cómo se ven mejor las letras. Vamos a darle al máximo. La definición. Color va en 50%. Y ajustes de pantalla, vamos a ver. Dice que, bueno, sí, efectivamente 16,9. 16, ese está más que bien. Por ahí creo que ha quedado bien, chicos. Creo que la imagen se ve muy, muy bien. Ahora sí vamos a probar los juegos. A ver qué tal la diferencia del televisor al monitor. Vamos. Vamos a empezar con el video, chicos. Para ir en el orden que íbamos. Bueno chicos, ahí continuamos con el video de Trollencio. Como pueden notar la definición sí es buena. Bueno, se ven algunos efectos en la pantalla. O sea, como si estuviera como con unas líneas. Pero pues eso ya es como efecto de la cámara. Como tal, la definición está muy muy buena. Si ustedes ven esa definición, créanme que lo que yo estoy viendo está espectacular. a ver algunas tomas en 8k a ver qué tal vamos a ver perú 8k o de 60 fps a ver qué tal corre chicos la imagen está espectacular la verdad que estoy muy feliz hace rato que quería montar un televisor de 32 pulgadas de igual forma en un vídeo yo lo había dicho chicos y los sueños sí se hacen realidad chicos, ahorita vamos a pasar nuevamente al PES, ya hemos encendido el control, vamos a por el juego a ver qué tal se ve ahora, bueno chicos, nuevamente en el PES 2021, pero esta vez en el televisor de 32, así que vamos a jugar el siguiente partido, que creo que era la Supercopa de España contra Real Madrid, así que vamos a iniciarlo y ver, vemos en diferentes ángulos, eh, qué tal la imagen de este televisor, bueno chicos, de entrada vemos que la imagen está buena, como les digo, en el celular se ven unos efectos todos raros como estas curvitas, pero como como tal la imagen está bastante bien, así que vamos a ahogar y, y vamos poniendo los momentos más importantes. Oh, por pues, wow, Acabo de empezar. Vamos a hacerlo escuchar, chicos. Oh, por dios vamos vamos otra amarilla Bueno chicos, después de esa paliza que me dieron en el PS 2021, vamos al Fortnite inmediatamente. Vamos a jugarlo, yo creería. Después, chicos, vamos a probar el nuevo modo que es escape imposible. A ver qué tal nos vamos a dar un poquito. Voy a narrando pues un poco. A ver qué tal, únicamente voy a estar cambiando de ángulo. Ahorita lo voy a poner al frente, más ratico lo voy a poner al lado, después al otro. Y pues ya finalizaríamos el video ahí. Y le doy mi conclusión de si es mejor o no eh, pues tener un monitor. Bueno, un televisor de monitores. Grande de 42 pulgadas, si no estimáles que es, o realmente era mejor el monitor que tenía. Que pues toda esta lo tengo por aquí, chicos. Así que vamos a ver. Bueno chicos, y después de más de una semana de haber probado el televisor de 32 pulgadas en el PC, puedo decir que si sí hay una gran mejora en el sentido de aspecto, definición, como les decía, mi monitor que tenía anteriormente no es tan malo, pero es muy pequeño, es como de 18 pulgadas. La verdad que en el momento de edición y demás sí habían como limitantes. Pero bueno chicos, debo decir que este fantástico televisor Full HD de 32 pulgadas está bastante bueno para ver YouTube, sobre todo para la edición. Precisamente pues sí, dando el video, este video de, pues, del cambio del, del monitor al TV. Y pues sí me ha ayudado bastante en cuestión de campo Tengo más espacio para poder poner lo que es las transiciones Efectos de sonido lógicamente falta mucho mucho para el video pero chicos, realmente sí puedo recomendar Si no tienen un monitor tan bueno Pasarse a un TV, yo que sé, de 32 pulgadas como mínimo También pues más grande También se afecta ya por el ángulo que tiene Tendrían que hacerse mucho más lejos e Inclusive poner la pared Igual está la idea, colocarlo aquí en la pared Y bueno chicos, no olviden por favor Pues seguirme apoyando Suscribirse al canal, seguirme apoyando para toda la vida, suscribirse al like déjame en comentario qué opinan de este tipo de videos, ya que esto me ayuda bastante a seguir creciendo, bueno chicos, muchas gracias no siendo más, me despido y hasta la próxima, los quiero mucho chao, bye bye, los quiero